chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del Rincón de Rosy. Hoy quiero traerles esta bella propuesta. Miren qué belleza. Esto será, este arete será nuestro primer Cassandra en cristales del número 6. ¿Ven qué belleza? Muy bonito, muy práctico y queda muy lindo. Bueno chicas y chicos, bienvenidos sean todos al Rincón de Ross y a las nuevas suscriptoras bienvenidas sean. Recuerden de suscribirse, regalarnos un like y compartir nuestros videos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like y así también comparten nuestros videos. Así que ya saben, suscríbanse, compartan y regálenos un like. Activen la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hacemos videos nuevos. Bueno. Para hacer este hermoso arete Cassandra en cristales del número 6, los materiales que vamos a necesitar serán un enganche para arete, mostacilla de la número 11, cristales del número 6, pinzas, tijera, aguja. Vamos a necesitar este hilo nylon. Yo voy a trabajar con este hilo nylon recuerden que trabajen, para trabajar trabajen con los materiales de su preferencia y con los materiales que se sientan mucho más cómoda. bueno, para empezar vamos a tomar mostacilla, cristal mostacilla y cristal miren ese va a ser, esta va a ser nuestra primera secuencia, así de esta forma. Ahora llevaremos al trabajo y lo vamos a repasar. Para esto, yo tomé un alrededor de yarda y media de hilo, de este hilo, porque tenemos que repasarlo varias veces. Recuerden que siempre he hablado del, del arete Cassandra el arete Cassandra mientras más lo repasa y trabaja su centro, su centro viene siendo las mozasillas, él queda mejor, Bien. voy a hacer un nudito apretadito, así de esta forma, así, Bien. vamos a cortar ese exceso de hilo y esta es la forma que tienes que nos va a quedar bien ahora me voy a pasar a cualquiera de los cristales tanto para allá o para acá no importa dónde lo coloquemos okay, miren nuestro hilo está saliendo de ese cristal ahora la siguiente secuencia que vamos a tomar será musasilla, cristal, musasilla, cristal, musasilla. Mira. Y vamos a hacer esto, vamos a entrar del lado contrario, de aquí sale mi hilo, estoy agarrando mis cristales. Salimos, alamos nuestro hilo y así nos va a quedar. Esto tenemos que repasarlo, lo voy a agarrar así. Trabajen con cuidado este hilo para que no se enrede Bien, está repasado. Miren. Ahora nos vamos a colocar en este cristal que está aquí. Vamos a quedarnos aquí. Así. Y vamos a tomar la misma secuencia que hicimos anteriormente. Repetimos la secuencia tomando una mozacilla. Tomando una mozacilla. Un cristal. Mozacilla. Cristal seguimos así, ya, así. ¿Ven? y entrando del lado contrario del cristal así de esta forma ¿Ven? miren pueden ver cómo se va arqueando ¿Ven? se va tomando ya una forma como de un arco o sea, Jalamos y repasamos. Esta parte la tenemos que hacer seis veces. Este mismo paso se va a repetir seis veces. Estoy repasando y vamos a salir de nuevo. Simplemente aquí estoy repasando. Por si ven que estoy haciendo porque hay que repasarlo. Bien. Lo vamos a colocar aquí en ese cristal. Así, de esta forma. Ahora, volvemos a tomar la misma secuencia. Bien. Y vamos a hacer lo mismo. y los repasamos entonces, repasamos y vamos a salir al mismo cristal alando un poquito nuestro hilo sin forzarlo mucho ya saben que le he dicho que, que los cristales tienden a romper el hilo cuando lo pensamos mucho entonces estamos en el cristal bien, como pueden ver estoy detenida aquí en ese cristal en donde sale el hilo si contamos tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ya tenemos 5 cristales puesto y podemos ver que tenemos 4 mozasilla en su centro que está aquí ahora esto lo vamos a repetir una vez más Ay, perdón esto lo vamos a repetir una vez más para colocar los seis cristales. Y nuestro hilo sale de este lado. Vamos a entrar en este. Y vamos a hacer lo mismo, que es repasarlo. Estoy simplemente repasando y tomando en cuenta que esto se ven mucho mis dedos, es porque estoy sosteniendo para que no salgan volando los cristales, el hilo. Bien. Y entramos al cristal. Ahora, para cerrar nuestra técnica Cassandra, esta que está aquí, Vamos a tomar, miren, tomamos una mozacilla, entramos hacia el cristal que no queda de frente, alamos un poquito, si se dan cuenta ya tenemos seis cristales en el centro, seis mozacillas en el centro, perdón, ¿la pueden ver? Seis mozacillas. Ahora, para cerrar, vamos a tomar una mozacilla un cristal y una mozacilla y vamos a hacer esto entrando a este cristal mira donde sale nuestro hilo entramos a este cristal que está aquí ¿Ven? esto lo vamos a repasar otra vez entrando por esta mozacilla que pusimos anteriormente subiendo los cristales al cristal que pusimos y la mozacilla así de esta forma ahora presten atención aquí ahora para cerrar esto aquí vamos a poner la misma cantidad de mozacilla que ya tenemos aquí, o sea, si pues, si tenemos seis en el centro, vamos a colocar 6 más y vamos a pasar por una mozasilla. ¿Sí? Pasamos por una mozasilla y vamos a colocar seis mozasillas para rellenar. Entonces, Lo vamos a repasar. Así de esa forma, miren. Terminamos de colocar la última mozacilla. Esto vamos a repasarlo. Apretamos. Y lo vamos a repasar. apretamos y los repasamos otra vez recuerden que este es el truco de la técnica Cassandra mientras más repasan mientras más aprietan Mientras más repasan su centro y lo apretan, la técnica Cassandra queda mucho mejor. Ahora, no vamos a pasar a un cristal cualquiera. ¿sí? Vamos a pasar a ese cristal. Y aquí, vamos a hacer un pequeño rematito. ¿Para qué? Siempre le he dicho, aseguren su trabajo cuando la técnica es siempre repetida. ¿Ven? entonces ahora no vamos a pasar a un cristal cualquiera de cualquier de cualquier parte pueden pasar nos vamos a quedar aquí ¿Sí? mira dónde sale nuestro hilo, si lo ponemos así nuestro hilo sale de ahí, si lo ponemos así nuestro hilo sale de ahí ¿Bien? y vamos a tomar esta secuencia, silla cristal silla y cristal así y vamos a hacer esto esta técnica es repetida vamos a hacer la misma flor que hicimos aquí vamos a hacerla de este lado acomodo mis cristales y mi mostacilla Recuerden que estamos trabajando con cristales del número 6. Tiene que quedar así. ¿Ven? Aquí estoy simplemente repasando. La técnica de Cassandra es muy bonita, muy repetida. Eh, con esta técnica podemos hacer miles miles de cosas porque es una técnica que se presta para hacer muchas muchas cosas bueno, ya ustedes la han visto bastante en mi canal y en otros canales también ¿ven? ¿lo pueden ver? ahora, nuestra secuencia será la misma de aquí sale mi hilo de esta parte lo llevo lo llevo así ¿Ven? como se va arqueando ya Y simplemente lo que estoy es repasando ¿Okay? ahora nuestra secuencia otra vez se repite vamos a repetir la secuencia otra vez vamos a hacer esa misma flor aquí de este lado bien chicas vamos a seguir Miren. recuerden que nuestro hilo sale de este lado como pueden ver y vamos a seguir con la misma secuencia hasta formar otra otra flor igual que esta de seis cristales bien, y seguimos así ya en el centro Bien. recuerden chicas suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube notifique cuando hagamos videos nuevos recuerden que es muy importante para nosotros cuando se suscriben y nos regalan un like bien miren la misma secuencia pueden ver miren y miren lo sale de este lado entonces vamos a entrar de esta forma así estoy sosteniendo si ven mi mano o mis dedos para que nuestro trabajo no salga volando aquí lo que estoy hacer es repasándolo espero que esta técnica le pueda ayudar y les sirva a muchas que me han inscrito por dm que por favor se necesen para mí es mi primera vez, mi primera vez, mi primera vez haciendo esta técnica en cristales número 6. Porque ya en cristales número 4 ya le he hecho. Bien. Repetimos el mismo paso. De esta forma. Ahora repasamos, antes de repasar contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 en cristal en el centro y pues, como pueden ver tienen 4 mozasillas. O sea, nos faltaría un solo paso. Nos faltaría repetirlo una sola vez, una vez más. Bien, miren, ya nuestro paso repasado nos toca hacer de nuevo poner la misma secuencia ¿Sí? y repasando estamos repasando vamos a cerrar nuestra flor Prenla así para que ustedes lo puedan ver y tomaremos la misma lo mismo que hicimos aquí de cerrarla, vamos a hacerlo aquí cerramos una cosa y vamos a tomar un cristal y una motocicla pueden ver cerramos otra vez asegurando de que nuestro hilo no se enrede bien, bien. asegurando de que nuestro hilo no se enrede bien. de esta forma buscando la mozacilla repasando y entrando al cristal y ya repasamos entramos otra vez a la mozacilla trabajando con amor teniendo paciencia puede ser un poco extenso pero lo vamos a hacer paso por paso para que ustedes puedan ver cómo se hace en realidad la técnica sandra necesita mucha concentración porque los pasos se repiten y como que y se unen aparte de que se repiten se, se unen en la misma secuencia y a veces hasta no perdemos porque se repiten tantas veces y tienen como la misma conexión Recuerden que el truquito de la técnica pasanta es repasar su centro. Mientras más lo repasan, más apretadito queda y más bonito también queda. Entonces, vamos a ya la ha repasado el centro. Ahora, vamos a apretar tensión aquí. Bien, miren lo que estamos haciendo es esta parte esta parte que está aquí que estamos haciendo verdad? entonces como ustedes se pueden, ustedes pueden se pueden ver y se pueden fijar en esta en esta imagen tenemos una aquí, otra aquí, una flor aquí y una flor debajo ven? Okay. ahora imaginemos que estas dos son estas dos que están aquí entonces vamos a terminar vamos a terminar de completar esta flor que está de aquí debajo y completar esta que está aquí arriba para hacer esta parte para hacer esta parte ¿sí? para hacer esta parte entonces lo que vamos a hacer es mire dónde sale vamos a aquí. mira dónde sale nuestro hilo de esta parte y vamos a entrar al cristal ¿ven? ¿De ¿dónde sale mi hilo? ¿Pueden ver el hilo? entonces vamos a entrar a este cristal que está aquí arriba estoy desenrollando mi hilo así pueden verlo ahí si volteamos nuestra técnica mira si vo si volteamos nuestro trabajo con, si lo pueden ver como quiera tenemos que hacer lo mismo si lo ponemos así o si lo ponemos así entonces vamos a contar aquí cuánta silla y cuántos cristales tenemos miren tenemos cuatro mozasillas en el centro y tenemos cinco cristales. Entonces eso nos indica que tenemos que hacer este paso una vez más. Y tomando una mozasilla, un cristal, una mozasilla y un cristal. Miren, la misma secuencia. Entonces, vamos a hacer esto. estoy desarrollando mi hilo y mis cristales ¿Sí? ahora esto vamos a repasarlo sosteniendo para que no salga volando así y tenemos cinco cristales tenemos seis perdón tenemos seis cristales y tenemos cinco mozas ahora ¿qué vamos a hacer lo mismo vamos a cerrarla ya entrando una mozasilla por el cristal que nos queda de frente tomando una moza silla un cristal y una moza silla y vamos a hacer esto lo mismo repasarlo subir por los cristales repasar pasamos y ahora entramos mira, entramos a una de las mozasillas así de esta forma y vamos a hacer lo mismo tomando una mozasilla y rellenando cada espacio con una mozasilla bien colocamos la misma cantidad ahora esto repásenlo también vamos a hacer lo mismo de repasarlo bien ahora bien, vamos a ponerlo aquí y hay una flor hecha, como pueden ver bien ya tenemos una, la pueden ver ahora nos vamos a pasar para este extremo y vamos a hacer lo mismo pasando por los cristales las mozasillas con cuidado que no se vea su hilo para que su trabajo quede mucho más bonito ¿Sí? así de esta forma y lo colocamos entramos aquí ven miren. de ahí sale millo y vamos a hacer lo mismo tomando un cristal perdón tomando una mozasilla un cristal una mozasilla y un cristal con el medio Así. buscamos el, así de esta forma esto igual lo repasamos ven lo que le digo de la técnica Cassandra es muy repetida y todo hace una misma conexión entonces como mi hilo salió sale de esta parte de arriba lo que voy a hacer es tomar una moza silla un cristal y una moza y voy a hacer esto bien ¿Sí? ahora tomo una moza silla vamos a hacer lo mismo, ahora nos toca repasarlo todo por completo y terminar de rellenar las mozasillas que tenemos en el centro, bien, vamos a rellenarla rellenadas las mozasillas vamos a, a pasarnos ahora vamos a trabajar y pasarnos aquí miren voy a ponerlo aquí para que ustedes puedan ver la diferencia miren y esta parte está hecha por completo miren pueden ver ya está hecha ahora nuestro hilo todavía está en las mozasillas ahora vamos a colocar se pueden colocar aquí o no podemos colocar aquí y vamos a pasarnos por las mozasillas sillas subimos al cristal entrando en las mozas sillas Entrando en la musa que nos queda de frente y subiendo al cristal, así de esta forma, recorriendo, y nos quedamos aquí en el cristal que queremos que sale. Aquí, ¿Ven? nos quedamos aquí. Entonces, aquí en esta secuencia, vamos a tomar la misma secuencia: un cristal. Mosa silla, cristal y mosa silla. Así. Y vamos a hacer lo mismo. nos sale de nuestro hilo porque vamos a hacer ya nuestra última flor para terminar y concluir entonces la misma secuencia moza silla, cristal mozasilla silla y cristal ahora nuestro hilo sale de este lado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 Que viene siendo cristal, mostacilla y cristal esto es una secuencia que se repite desde que empezamos hasta que terminamos Bien. y vamos a hacer lo mismo ¿Okay? tomando moza cristal moza cristal y moza ahora nuestro hilo sale de adentro del cristal ven, como pueden ver, miren, tenemos cinco cristales ya puestos y tenemos cuatro mozasillas, ven que fácil, la técnica Cassandra es muy fácil simplemente tienen que tener un poco de concentración y también un poco de paciencia para poder hacerla y es una técnica que se repite mucho y es muy pero muy bonita de verdad que sí, yo espero que este video le guste y que este video le sirva a muchas de las que me han inscri inscrito de verdad esta es mi primera vez haciéndolo <coughs> no lo hubiera hecho en cristales del número 6 bueno vamos a seguir Mire, y nuestro hilo sale de este lado o sea sale de, de, dentro del cristal entonces tomamos la misma secuencia la misma secuencia Repasamos simplemente lo que estoy aquí es repasando. ¿Por qué estoy trabajando con el hilo nylon? Porque el hilo nylon es totalmente para es prácticamente invisible, no se ve. Porque vamos a repasar, repasamos este trabajo varias veces. Yo siempre he dicho siempre he dicho que cada técnica tiene su hilo entonces aquí lo que vamos a tomar es vamos a silla y cristal y vamos a cerrar así de esta forma entonces aquí es una técnica que se repite como ustedes la pueden pueden verla se repite todo, una técnica también que se hace sumamente rápido. ¿Ven? Entonces, estoy aquí adentro y vamos a repetir lo mismo. Estoy en una silla y vamos a poner seis mozasillas en su centro, pasando por cada mozacilla. trabajen despacio, con amor, paciencia. Okay, vamos a desenredar nuestro hilo que se enredó por aquí abajo con todos los cristales. Y esto vamos a repasar para que nuestra flor quede bonita, los cristales queden, su centro quede muy bonito. <coughs> ver ya nuestra, nuestro arete Cassandra en cristales número 6 está listo ahora vamos a colocar aquí arriba para hacer el enganche y nos pasamos por el cristal que tenemos aquí porque de ahí sale nuestro hilo así pasamos la mozasilla silla y nos vamos a parar en el cristal ¿Ven? en ese cristal que está aquí Ahora yo voy a tomar siete mozasillas. Vamos a tomar seis, seis mozasillas. Y, y vamos a hacer esto. Pasamos el cristal por su lado contrario. Así a repasar las mozasillas esto por favor repáselo varias veces o sea si lo pueden repasar cuatro cinco veces hágalo porque así se hace, así aseguramos que está seguro y que el cristal no tienda a romper el hilo recuerden que ya está es donde va su enganche que esto va a tener movimiento y no queremos que nuestro trabajo se rompa simplemente lo que estoy repasando, se han visto la, todas las veces que he repasado porque quería mostrárselo ahora me voy a colocar en, el, en la moza del número 3 aquí voy a tomar cuatro mozosilla me voy a pasar por la número 3 y la que tengo de frente o sea voy a tomar dos así y voy a hacer esto ahora esto también vamos a repasar Pásenlo por favor varias veces hasta que la aguja, ustedes sientan que la aguja no pueda pasar. Bien, ahora ya que está repasado, me voy a pasar para, para acá abajo. Donde están, donde pusimos los cristal donde pusimos anteriormente para hacer nuestro pequeño remate, para no hacerlo en la parte de arriba. Y voy a hacer mi pequeño remate de terminación ya, estoy buscando el hilo aquí. Recuerden, rematen despacio para que no se le enrede su hilo. Era. así de esta forma bien ahora vamos a abrir nuestro enganche colocar nuestro enganche en nuestro hermoso arete cassandra cerramos con nuestra pinza y aquí está esta belleza bien. es todo una belleza pueden ver que con la encendedora quemen los pedacitos de, de alambre o sea de... vamos a buscar la encendedora bien, con la encendedora quemamos no tengan miedo porque ella no va a quemar donde tenga pedacitos le pasan con la encendedora despacio Miren, y es todo una belleza como estaba comentando, miren qué bello, se hacen sumamente rápido, recuerden tener un poco de paciencia, tener amor a lo que hacen, regalarnos un like, activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hacemos videos nuevos, no olviden de suscribirse a las nuevas suscriptoras, bienvenidas al canal, feliz navidad para todas y todos, Este, eso es un buen regalo que podemos hacerle a una amiga. Eh, ya saben, sigan en todas las redes como el Rincón de Rosy, recuerden de suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like. Recuerden que cuando ustedes se suscriben, le dan a la campanita de notificación y comparten nuestros videos, nuestro, nuestro canal sigue creciendo. Pues muchas gracias a todas y todos, nos vemos pronto en otra entrega del Rincón de Rosy. Bye, se le queda a todas.